Este es el mensaje que la doctora Julia Mora tiene para las futuras investigadoras. Que si es lo que quieren, que, que no lo duden, que se muevan, que sigan intentándolo porque al final, si no es por un, una vía, por la otra, pueden hacerlo siempre. Mi nombre es Julia Mora Gómez. Eh, yo estudié aquí en la UPV, en Ingeniería Química Superior, desde que entrara a Bolonia. Eh, me he doctorado aquí en, en el Instituto ISIRIM de investigación en, el, en noviembre de 2020 y, y, y actualmente estoy en una beca postdoctoral, Margarita Salas. Julia, ¿qué es para ti la investigación? Para mí es que siempre he tenido claro lo que me quería dedicar. Entonces, eh, conforme acabé la carrera, empecé el doctorado y ahora, por suerte, sigo, sigo aquí en la investigación. 11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.